La bicicleta vino a andar a pie, o sea, es también una de estas, pero cada vez el criterio está todo el rato sobre cuanto menos esfuerzo mejor, cuanto más esfuerzo peor. Y el ideal es tenerte en un sofá, sin moverte. <risa> tumbarte, tumbarte en un sofá, sentarte, sentarte en un sofá. Sentarte en un sofá, eso, es con todo puesto, la, la historia ya se ha acabado, ¿sabes? Ya no, no hace falta, tranquilo, no hace falta seguir creando la historia que ya te la programamos nosotros, ¿sabes? <risa> ya te lo damos qué quieres todo te lo hecho, hablemos? te ¿Todo? lo damos todo hecho. <risa> Dragones. Y el fuego en la tele, la ha sustituido el fuego por la televisión, que te da ideas, pero preprogramadas para programarte la cabeza. Cuando el fuego te da ideas mejores, ¿no? Bueno, el tema es que el fuego también es el miedo ¿Y cómo? ¿El miedo por qué? Porque es algo poderoso que escapa de tu control Hombre, estás demostrando que no La controlas perfectamente Sí, pero antes de eso dices el fuego es peligroso eh, Siempre se, se... Como si tú controlar el fuego fuese más un acto de maldad De pir, pirómano, ¿no? Que un acto que puede ser... Esencial para vivir en, en la mitad del planeta, vaya, seguro. El que no tiene vitrocerámica.